Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de y estamos en el módulo número 2 del curso avanzado de creación de contenidos en el que hoy vamos a hablar de lo que necesitas para comenzar a crear contenido. No se trata solamente de decir, bueno, eh, estoy en redes sociales, quiero lanzarme a crear contenido y ponernos a crear, sino que hay algunos aspectos muy importantes que tenemos que definir antes de comenzar a crear todo ese contenido y de ello vamos a hablar en este vídeo. Como ya sabes, son 10 módulos los que conforman a este curso gratuito de creación de contenidos, tienes un curso previo que es el curso básico de creación de contenidos y por supuesto que te recomiendo que si aún no has visto los anteriores vídeos lo hagas porque este curso sigue todo un paso a paso. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que veas el vídeo anterior y puedas comenzar este curso y hacerlo conmigo paso a a paso si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal de youtube me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad activa las notificaciones para que no te olvides cuando eh, salga un nuevo vídeo de venir a verlo vas a ser el primero en enterarte y ahora sí dicho todo esto comenzamos con el tema de hoy <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de lo que necesitas para crear contenidos. Para ello, es importante que tengamos bien en claro cuál es la misión de tu marca, cuál es la visión de tu marca y también cuáles son los valores de tu marca. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a través de los contenidos que tú vayas a crear tienes que transmitir esa visión, esa misión, esos valores de marca. En definitiva, la esencia de tu marca. Entonces, no se trata de ponernos a crear contenidos porque sí, sino de primero saber si tenemos bien definidas la misión, la visión y cuáles son nuestros valores para poder volcar en el contenido toda esa esencia que hace a nuestra empresa. En definitiva, lo que buscamos con el contenido es poder transmitir quiénes somos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos de esta forma y que nuestros clientes puedan conocernos. De esta forma también logramos humanizar la marca, acercarnos a nuestra audiencia, acercarnos a nuestros clientes y que ellos nos conozcan un poco más allá. Así que es muy importante que si aún no lo has hecho, puedas definir bien cuáles son esa misión, cuáles son esos valores y cuál es esa misión que tiene tu marca. Por otro lado, evidentemente tienes que saber bien y tener bien en claro qué es lo que ofreces. Evidentemente me dirás, bueno, yo me dedico a vender esto o a vender lo otro, pero... No solamente se trata de definir cuál es tu producto o tu servicio, sino cuáles son las líneas de servicios que tienes dentro de tu negocio, a qué clientes están dirigidas esas líneas de negocio. Definir bien quién es ese cliente ideal, a quién nos vamos a dirigir, porque tenemos que conocerlo para poder crear contenido. Si no sabemos a qué cliente nos estamos dirigiendo, cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas, por qué nos necesita, qué le podemos aportar, qué está buscando, no podemos transmitir tampoco a través de nuestros contenidos la esencia de nuestra propuesta de valor, qué es lo que nosotros resolvemos. Así que también es muy importante tener bien en claro quién es ese cliente ideal y qué es lo que le ofrezco a ese cliente ideal o a esos clientes ideales, porque quizás dentro de tu negocio tengas distintos clientes ideales. En mi caso, yo por ejemplo, tengo tres tipos de clientes ideales. Por un lado, tengo el cliente que eh, le brindo mi servicio, de gestión de redes sociales y comunicación digital. Por otro lado, tengo al cliente que eh, le brindo el servicio de consultoría que solamente me necesita en un momento puntual. Y por otro lado, tengo clientes de formación. Son tres perfiles totalmente distintos y tú tienes que conocer bien cuáles son esos perfiles de clientes ideales o de cliente ideal, porque tal vez tengas solo uno al que te diriges para en función de ese cliente poder pensar qué contenido le va a ser útil a esa persona. También tienes que tener bien en claro cuál es el posicionamiento que tienes actualmente de tu marca y el posicionamiento que quieres tener de tu marca. Es decir, cómo quieres que las personas te vean, a dónde quieres llegar, ¿Cómo estás hoy en día posicionado? Si ya tienes trayectoria en eh, redes sociales, y si tu empresa ya lleva un tiempo, es importante que hagas un análisis, una búsqueda en donde veas cuál es el posicionamiento que tiene hoy en día tu marca, cómo tus clientes piensan en ti, qué es lo que ven de ti, qué es lo que perciben ellos de ti, para también... Todo eso, poder volcarlo a la hora de crear contenido. Y por supuesto, no dejar de lado ese posicionamiento al que quieres llegar. Porque quizás hoy no estás en el lugar al que quieres llegar, pero sí que es importante tenerlo en mente para trabajar el contenido con el objetivo de que tú llegues a ese posicionamiento que estás buscando. Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes antes de lanzarnos a crear contenido es poder definir bien... ¿Cuál es nuestro tono de comunicación? En este caso de lo que hablo es de cómo habla tu marca. El tono de comunicación es lo que gobierna a la marca, la forma de, uh, de hablar, de expresarte, de decir determinadas cosas y sobre todo cómo se dicen esas, esas cuestiones que tienes que comunicar, ¿sí? No, eh, no es igual hablar de, en un tono divertido que hablar en un tono formal que hablar eh, en un tono eh, un poco eh, interrogativo, en un tono eh, en donde hacemos reflexionar al otro. Tenemos que definir bien cuál va a ser nuestro tono. ¿Por qué? Eh, sobre todo a la hora de crear contenido tenemos que reflejar esa forma de hablar, tenemos que encontrar nuestra voz, la voz de nuestra marca para poder crear contenido orientado a eh, esa voz de marca que vamos a tener. Si queremos destacar como una marca divertida lo que no podemos hacer es crear contenidos que luego sean meramente informativos y que no tengan esa chispa porque al final no estamos alineados con nuestra voz de marca. Si queremos ser eh, muy serios, profesionales, eh, muy eh, con un trato muy cordial con nuestra audiencia. Lo que no podemos es llenar nuestro, nuestro muro, por ejemplo, de Facebook o nuestro feed en Instagram de memes, porque no estaría alineado ese tipo de contenido a esa voz de marca que nosotros hemos establecido que tenemos para nuestra marca. Entonces, es muy importante que puedas definir bien cuál va a ser la voz de tu marca, que puedas encontrarla, que si aún no te has detenido a pensar en ello, puedas tomarte un tiempo, que puedas eh, pensar en esa voz de, de marca y que toda esa, esa comunicación, esa voz de marca esté bien reflejada dentro de tus contenidos. Te cuento cómo puedes definir esa voz de marca por si no lo sabes, por si te sientes perdido, por si no sabes por dónde empezar a definir esa voz de tu marca. Lo primero y lo más importante es que definas por qué eres único, por qué tú eres especial, qué es lo que ven tus clientes de ti y cómo tú te sientes más a gusto comunicándote. Evidentemente, a través de esta voz va a hablar toda tu marca, así que tienes que pensar en tu misión, en tu visión, en tus valores, en el posicionamiento que quieres conseguir, en cómo es tu marca, en quién es ese cliente ideal. Todo esto es muy importante tenerlo muy en cuenta a la hora de definir nuestra marca. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo comunicarme con un cliente ideal, que vamos a suponer que es eh, un hombre de 60 años, que comunicarme con una empresa que tiene definida a un cliente ideal que eh, es una mujer y de 15 años. Evidentemente no se le puede hablar de la misma forma a estos dos públicos. O bueno, sí que se podría, pero no estaría adaptado el mensaje a estos públicos. Porque un señor de 60 años no va a conectar quizás con un meme o con algo que yo le, le pueda decir de forma chistosa o con determinados términos y... Una niña de 15 años tampoco va a conectar con la forma en la que yo le podría hablar de forma quizás un poco más, más seria, que esto no significa aburrida, ¿no? sino que significa que es un tono más serio, eh, porque tiene otra edad, tiene otros intereses, tiene otro vocabulario incluso. Entonces es muy importante que para definir cuál es esa voz de marca tengamos todo esto presente, que te sientes que puedas pensar en ello, que puedas encontrar bien la voz de tu marca, porque en función de esta voz de marca es a partir de donde vamos a comenzar los contenidos, a crear todos los contenidos en todas las plataformas, ¿sí? Todos los contenidos tienen que seguir esta voz que tiene la marca. No podemos estar creando un contenido en un lado en donde somos súper divertidos, de repente en Instagram somos súper divertidos y luego en Facebook resulta que eh, somos puramente eh, formales, informativos, eh, no hacemos jamás un, un chiste, eh, luego eh, creamos contenido en YouTube y, y tenemos otro tono de comunicación, sino que la marca tiene que hablar de la misma forma. Evidentemente los mensajes se adaptan para cada plataforma. No es lo mismo, evidentemente, comunicarte en LinkedIn que hacerlo en Instagram o en TikTok o en YouTube evidentemente, pero siempre tiene que haber eh, una armonía y todo tiene que seguir la voz de esa marca. ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Así que si no has creado la voz de tu marca, si no te has definida en realidad, es importante que te detengas a pensar. ¿En qué soy único? ¿Por qué soy especial? ¿Por qué mi servicio o mi producto es distinto? ¿En qué me quiero diferenciar? ¿Cómo me siento yo más cómodo hablando con mi audiencia? Tratándolos de forma formal, tratándolos en un tono más divertido, en un tono cercano, picándolos un poquito. ¿Cómo me siento yo más a gusto comunicándome con mi audiencia? Y en función de ello es a través de lo que vas a poder crear esa voz de marca y esa voz de marca será la que va a regir para todos los contenidos que vamos a comenzar a crear para tu negocio. Espero que este video te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like. Ya sabes que me puedes dejar todas las preguntas que quieras aquí abajo en los comentarios y por supuesto me encantaría que te suscribas a mi canal de YouTube porque me encantaría tenerte aquí dentro de esta comunidad y que sobre todo no te pierdas los vídeos que voy publicando cada semana. El próximo martes tendrás un nuevo vídeo de este curso gratuito de creación de contenidos avanzado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.